Tu yo, sol y luna, pase amor, besos que cura. Quiero tu love y tu cintura. Si no estás tú, me agarra la locura. Dame tu amor, tú eres mi cura. Quiero tu love y tu cintura. Solo conmigo me hace sonreír. Y es solo contigo si estás aquí no siento el frío. Y si viene yo siempre me río. Mami sabe que te quiero para mí. Tú y yo siempre juntos. Ves para aquí te quiero para mí porque sin ti no disfruto. Contigo que me siento bien de luna y yo te doy un cien. Tu poquita que sabe a mí Sabe que como yo no hay dos Estás hecha para mí y yo para vos Quiero que sea mía para darte amor Y yo ser tuyo para sentir tu calor Dame tu amor, tú eres mi cura Dame tu amor, tú eres mi cura Quiero tu lobby y tu cintura Dame tu amor